El ciclo tebano es otro de los ciclos que recoge muchos episodios y bastante diversos y dispares. Aquí nos vamos a centrar casi casi en lo que es el estricto, estricto ciclo tebano, porque, lógicamente, el ciclo tebano, como puede verse en esta diapositiva, recoge varios mitos. Uno es el de Acteón, que no trataremos aquí, deberíamos verlo en todo caso con, mi, con Baco. Otro es el de los argonautas, que no vamos a tratar. El de Dioniso, que sería prácticamente... El, el que desarrolla, es decir, Actón es parte del de Dioniso y aquí vamos a centrarnos fundamentalmente en el mito de Edipo Edipo rey, es decir, todo lo relativo a Edipo empezando por el comienzo, pero luego ya centrándonos en todo, en todo lo que es Edipo y su descendencia entonces, el mito comienza con el rapto de Europa el rapto de Europa es un episodio que ya hemos estudiado concretamente Zeus rapta Europa la esconde y aquí tenemos varias representaciones ya desde la época antigua porque fue uno de los mitos digamos más requeridos, más, más atractivos y por tanto más representados de una manera plástica aquí tenemos una, una pintura un fresco, aquí tenemos un ánfora y aquí tenemos un mosaico es decir, tres soportes distintos pero teniendo como, como tema precisamente el rapto de Europa para encontrar a Europa eh, iría después Cadmo y Cadmo será el antecedente el ante, uno de los antecesores de Dipo. Bien, vayamos por partes y veamos ahora el rapto de Europa que ya vemos que tuvo mucho atractivo en la época clásica como efectivamente es un motivo también es después sumamente eh, querido y requerido es decir, aquí tenemos a la izquierda el rapto de Europa interpretado por Tiziano y el el rapto de Europa interpretado por Boucher ¿no? dos pintores de época diferente, de técnica distinta, que se ve perfectamente bien en el cuadro, pero el motivo fundamental, el toro, que se lleva a Europa y efectivamente cómo sube de la Tierra hacia el cielo y por tanto desaparece de la vista de los mortales. Aquí es una visión un poco distinta, pero en definitiva el motivo, como vemos, es el mismo. Estamos ya en época plenamente renacentista y aquí vemos estas dos versiones, de hecho, mito. También lo vemos concretamente tanto en Rubens como en Quelinus, vemos que son dos representaciones muy similares, prácticamente se diría que es una recreación una de la otra, pero Rubens que tenía un particular, como sabéis, un particular atractivo, un particular mmm, cariño por toda la mitología clásica, pues no pasa por alto precisamente el motivo del rapto de Europa. Y Quelinus lo que hace simplemente es continuar esta misma idea y si queréis perfeccionarla un poco pero el motivo es el mismo y en este caso prácticamente igual. Entonces Cadmo viene buscando a su hermana y llega a Tebas. El oráculo le indica que tiene que pararse, detenerse allí donde se tenga una vaca. Esto ocurre en Tebas, entonces él se detiene, eh, ocurre, quiero decir, en el lugar que luego ocupará Tebas, él se detiene y allí funda la ciudad. Y a partir de ahí tenemos las representaciones de Cadmo, porque Cadmo va a ser otra figura particularmente emblemática y atractiva tanto para la posterioridad. Aquí tenemos una representación clásica, clásica me refiero de la época clásica, de Cadmo. Cadmo tiene que matar a un dragón para poder llevar adelante su, su designio, y aquí se representa precisamente como se ve a Cadmo con el dragón. ¿no? Esta es la imagen de época clásica, y ahora vamos a ver cómo contraste eh, una de Francesco Zuccarelli, ya en el siglo XVIII, pero fijémonos una representación muy distinta como Cadmo efectivamente ensarta el dragón pero con una, un paisaje ya pues muy idílico, muy, muy rústico y la figura y por tanto la imagen totalmente diferente pero como decíamos el motivo se mantiene totalmente vivo Aquí vemos a Cadmo y Minerva Minerva o Atenea sería justamente la divinidad que asesoraría a Cadmo ¿no? y efectivamente aquí tenemos el dragón entonces la divinidad que por su sabiduría puede orientar a Cadmo y por tanto el motivo de Cadmo y el dragón también aquí por Jordaens. Luego la descendencia de Cadmo la tenemos aquí explicada porque es bastante compleja, lo que nos importa es cómo en un momento determinado sobre todo llega a Edipo. ¿no? Edipo es el, uno de los descendientes que viene por esta línea desde Cadmo. Eh, en esta otra diapositiva lo podemos de otra manera, también gráfica, todos los hijos de Cadmo y Armonía y luego las diferentes ya líneas sobre todo la que viene de Polidoro de labdaco Layo y Ocasta y Edipo Yocasta. ¿no? aquí la tenemos para que se pueda ver bien claro y como sabemos Edipo había sido abandonado en principio su padre Layo había querido matarlo pero un pastor en vez de matarlo lo deja vivo y Cadmus, eh, perdón, Edipo se había criado en Corinto pero el oráculo de Corinto le dice que tiene que eh, que va a ser eh, quien mate a su padre y se case con su madre, por lo cual él, Edipo, en lugar de encaminarse nuevamente a Corinto, toma el camino opuesto. Y allí es donde va a llegar a Tebas. Pero antes de llegar a Tebas, mata sin saberlo a Layo, que era su padre. Y cuando llega a Tebas, Tebas estaba cumpliendo, estaba espiando un crimen que había cometido Layo. Y este crimen lo tenía que espiar por medio de la Esfinge, la Esfinge mataba a todo aquel y estaba empobreciendo el terreno, el terreno estaba empobreciendo el territorio y la ciudad entonces la Esfinge, la Esfinge eh, ponía un, les ponía a los que llegaban les ponía un enigma que si no descubrían, si no adivinaban pues morían la representación de la Esfinge fue también motivo muy típico en la época clásica aquí tenemos precisamente una representación de la Esfinge en un ánfora antiguo y aquí tenemos una escultura bien pues la Esfinge va a ser uno de los motivos más requeridos también que forma parte, aquí tenemos concretamente no ya la Esfinge sola sino una crátera griega en la que tenemos la Esfinge, la imagen es muy parecida a la que hemos visto anteriormente y Edipo, escuchando eh, pensativo, se ve la figura con la mano ahí sobre la barbilla pensativo en el enigma que le ha puesto la Esfinge, ¿no? Fijémonos cómo este motivo va a ser un motivo que se va a repetir después mucho más tarde y con muy poca diferencia. Fijemos, por ejemplo, ahora en este cuadro de Ingres. La Esfinge eh, y Edipo. No es exactamente igual que lo que hemos visto en la crátera, pero vemos que prácticamente se repite eh, la misma idea. Es decir, aquí está la Esfinge preguntando eh, y Edipo, por una parte, se está dirigiendo a la Esfinge, pero por otra parte se está señalando a, a sí mismo, porque efectivamente el, idioma, el enigma de la Esfinge es que el resultado es que es el, el hombre, es el ser humano. ¿no? Y por eso es, por una parte, tú me preguntas a, a mí que soy yo lo que estás preguntando. Esta es la pregunta, ¿no? ¿qué animal anda con, por la mañana con cuatro patas, al mediodía con dos y al atardecer con tres? Y efectivamente, otra, otro enigma que preguntaba, otra de las variantes, es esta otra, pero el principal es el primero. Pues Edipo lo, lo, lo adivina, ya que tenemos otra representación muy distinta de Mogó, mucho más tarde que Ingres, no mucho más, pero más tarde que Ingres, y la representación de la Esfinge en otra posición con Edipo. ¿no? Bien, pues como vemos, el tema de la Esfinge y Edipo tuvo mucho atraco. Edipo y la Esfinge todavía en época moderna, pues es eh, motivo también de Chirico, ¿no? y aquí tenemos la representación mucho más, como se ve, eh, si se quiere, casi casi eh, abstracta, pero bien, el tema es el mismo, e indica la perdurabilidad que tiene este motivo. Una vez que Edipo mmm, descubre su, su por una parte, mmm, parricidio y por otra parte también su adulterio, o más que adulterio, su incesto, pues eh, tiene que purgar, tiene que purgar porque ha cometido otro delito, otro sacrilegio, y aquí se enlaza con el mito de Antígona, Edipo y Yocasta habían tenido cuatro hijos, Polinices, Teocles, Antígona y e Ismene. Los tres primeros son los sujetos fundamentales del epígono, digamos, del mito, ¿no? Eh, Polinices y les entran en lucha entre sí, mueren los dos, eh, se le niega sepultura a uno y Antígona, en cambio, cumpliendo los rituales divinos, le da sepultura. Aquí tenemos una recreación del mito de Antígona, pero curiosamente el mito de Antígona ha sido muy tratado en la literatura, llevado al teatro y todas las imágenes que tenemos aquí son de representaciones teatrales pero no tenemos cuadros propiamente dichos de importancia u otro tipo de representaciones pictóricas sobre el mito de Antígona. sin embargo es un mito que ha tenido mucho éxito como digo en la, en la literatura y en el teatro y por último la descendencia de Cadmo tiene que cumplir todos estos eh, para que mm, eh, culmine tiene que cumplir todos estos todas estas expiaciones el último los epígonos los hijos de los siete contra Tebas que vienen para vengar a, a los muertos en, en, en el primer ataque de Teocles y Polinice los epígonos destruyen definitivamente temas y al destruir Tebas se cumple definitivamente ya la expiación eh, primera que, había originado, que tenía origen precisamente ya en Penteo ¿no? con esto vemos perfectamente el tratamiento que tiene todo el ciclo tebano en la literatura y sobre todo en la plástica me, me, renacentista y posterior.